Bienvenidos. Hey, ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a, a mi canal. Gente, ahora vamos a hablar sobre el torneo que voy a hacer en directo de Fortnite. Y lo, reglas, eh, participantes, premios, todo. ¿Y cómo podéis participar? Que aún se puede unir gente, ¿vale? Primero de todo, eh, ahora os enseño a los participantes. Es el día 5 de julio, el torneo 5 de julio, eh, el grupo 1 no, de 11 a 11 y media y el grupo 2 de 11 y media a 12, la, la, los cuartos de final. Vale, la semifinal será a las entre... 12, 12 y media y, eh, La final va a ser 12 y media Y de 12 y media A 1 Del mediodía El directo empezará a las 10 y media Para que se unan todo el mundo Y eso para que miren el torneo Vale es, Tiene que unir todos Los que quieran participar Tienen que estar suscritos al canal Con la campana para que se notifiquen del directo. Vale. Ahora pondré esto. Vale. Aquí tenemos los participantes. Son son 17 participantes. El grupo 1 Dos puntos de 11 11 A A 30 30 vale aquí os dejo ver los participantes verdad me va mal aquí los del grupo 1 y eh Tenéis que estar atentos, ¿vale? Grupo 2. De 11.30 a 12. De 11. De 11.30 a 12. Aquí participantes. Aquí ya pondré serían bueno, lo primero en la, la semifinal la semifinal alas de 12 a ay, 12 12.30 y la final de sí, 12.30 a 1 de la tarde hora española. la yeah, hora um, española, ¿vale, gente? Y... Reglas. No vale eh, ir, en plan, no vale meterse en pelea. Si están peleando, no vale tirar, tampoco vale, en plan, ir a por alguien eh, que esté en la altura y tirarlo, tampoco. Y no vale hacer team. Y... Pues el torneo será el día 5 del día 5 de julio, esto ya lo dejaré en el link de la descripción para, ver, para verlo, para que lo veáis todo. Aquí la semifinal será de 12 a 12 y media. Pero eh, primero, si no tardamos mucho en, la, en la, las, los cuartos de final, ¿sabes? El grupo 1 de 11 a 11 y media. El grupo 2 de 11 y media a 12. Y vamos a ver. Eh, yo me voy a apuntar los puntos de cada uno para que pase de ronda o no. Y así será todo el torneo así. Chill. Las reglas que son no tirar no hacer team no meterse en pelea cuando están peleando y lo otro eh, ya, lo que queráis y no venir a por mí primero todo que yo estaré, pero solo vigilando para que no hagan team y para que sigan las normas vale sería el, el día 5 de julio el martes que viene y ya he dicho los horarios Así que, darle like, suscribiros, darle a la campanita, compartirlo. Y. A ver si llegamos este, este año a los 200, a los 500 subs. Ya somos 135. Y con los directos estamos subiendo. Antes. De corazón. Darle like, suscribiros, darle a la campanita, compartirlo. Y. Y chau chau.